Las autoridades de Higüey vinieron y apagaron la actividad que estábamos haciendo porque ellos entienden que no se debe de prender velones porque es para alterar la llaga que, que ellos ocasionaron, que es para rasgar la llaga. Nosotros nos reunimos en concentración en el parque de Higüey, de las Tres Cruces, en honor a la familia que perdió ese joven en el pasado incidente con la policía basado a la arbitrariedad de nuestra policía nacional basado a la arbitrariedad de nuestra policía nacional y hoy nos están cancelando la actividad porque ellos dicen que no tenemos permiso horario o, no, o no podemos hacer este tipo de actividades entienden ellos que esto no es posible y vinieron como que era una concentración de delincuentes medio cuartel de güey